Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y hoy como veis aquí a mi invitado también parece Quijote aquí y encima es que los dos somos manchego, mancheguito de Albacete con lo cual hoy todo queda en casa, así que buenas tardes José ¿qué tal? ¿Qué tal Rodrigo? Encantado de estar contigo. Muy bien, muy bien. Ya tenía ganas yo de hablar contigo y demás porque no solo aparte ya de copyright tienes un pasado muy peculiar Así que, como bien Gracias. le digo yo a todos, que sí, sí, no te hagas ahí el... No, oh, que digo el... que de copyright te no tengo pasado, en todo caso tener futuro. No, bueno, eso sí, <risa> eso sí. <que> como copyright te <risa> tienes mucho futuro y como... Y tienes un pasado muy interesante que hoy vamos a explotar. Con mi primera gran pregunta que hago siempre es de... ¿Quién es José Nieto? Pero ¿qué era antes de dónde está ahora? Así que cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues eh, José Nieto es... Eh, nací en Albacete hace 53 años. Eh, no me siento particularmente en ningún sitio, ahora veréis por qué. Aunque sí que sigo yendo a Albacete y soy fiel defensor de que Albacete tiene la mejor feria del mundo, sin duda. ¿eh? Sin ay, duda ay. alguna. Eh, pero bueno, con 18 años y sin haberme subido jamás a nada que flotara, me fui a la escuela naval eh, vale. y la primera vez que me subí en un barco en mi vida fue para hacer media vuelta al mundo, en el Juan Sebastián Elcano. ¿Ah, oh, no, sí? ¿Estuviste, que... ¿Estuviste en el Juan Sebastián Elcano? Sí, efectivamente. Fue la Oye. primera vez que, que, que me subía a algo que flotara. Te lo digo en serio, o sea, ni a un, ni a un patinete en la playa. o sea, no, yo, no, yo no había subido nunca. De hecho, yo aparecí en la armada de rebote. Vale. porque como tú comprenderás en eh, Albacete nos tira mucho más al ejército del aire por la base y tal igual, pero bueno eh, por circunstancias que son largas de contar y que luego otro día, si quieres te cuento pues aparecí por, por Marín y, y nada eh, Qué bueno. y cuando me quise dar cuenta pues eh, había firmado ya un contrato con la Armada, me tenía que dar tres años ahí eh, y bueno pues eh, dije bueno pues como yo me he metido en la Armada para no estudiar, pues vamos a estudiar y por lo menos hacemos algo aquí. Y nada, pues... Eh, ¿Tres años, ¿tres años es en la Armada o en el Juan Sebastián Elcano? Es que, ¿Cómo es yo entré? Es que yo entré de soldado. Vale. O sea, perdón, bueno, de marinero, vamos. O sea, vale. de, de, de, de, de marinero raso. O sea, yo me fui a hacer vale. la instrucción al cuartel de, de San Fernando, uh -huh. donde no lo sabíamos, pero coincidimos en tiempo... Con otro copywriter que además eh, quiero y admiro mucho, con Rafa ¿Sí? Casas. Ah, él sí. Estaba haciendo la mini en el cuartel de instrucción de San Fernando. Vale. Llegué como lo que se llamaba antes voluntarios especiales. Vale. vale. Yo llegué ahí, él ya estaba, yo llegué dos meses después. Él se quedaría o lo mandaría a otro lado y me mandaron a, a la escuela de especialización. ¡Qué bueno! O sea, eh, sí, ¡Qué curioso, cu cu no! Sí, sí, lo descubrimos hace poco, sí. <risa> Vale, y... vale. Y entonces te mandan a Juan Sebastián el carro o eso va después. No, que... no, eso en, en, en, a finales de tercero te vas a... Ah, vale. A... Claro, es que yo, yo, yo fui, lo siento, pero yo fui de los de que se libró por eh, prórrogas de estudio y demás, que al final ni mil y ni Nietzsche, porque a mí esas cosas, pues como que yo me siento súper español, súper manchego y tal, pero como que lo veía que digo, ay, mira, si es que voy a perder un año, porque ahí en Albacete cuando hablan de la mili era, vamos ahí, jugamos a la consola, tal, y yo digo, mira, yo voy a estudiar y me voy ahí quitando, así que soy... bueno, no hice, es, no hice eh, la mili. A mí me ha llegado gente de que ha sido un año perdida, claro, yo, yo he recibido muchas promociones claro. de, de soldados, aunque acabó la, la, lo que es el servicio militar obligatorio, acabó en el 98, y yo prácticamente llevaba 10 años, uh -huh. pero, pero claro, 10 años a 6 reemplazos, pues claro. imagínate, Luis Enrique, yo tuve a Luis Enrique cuando la hostia de Trasotti, sí. pues llegó a Ferrol y estaba en el cuartel de instrucción de Ferrol al, a, a 30 metros de donde estábamos nosotros. Qué llevaba bueno. Qué bueno. En Infantería Marina en Cartagena, eh, sí. cuando yo estaba haciendo la, el adestramiento para el trozo de visita de registro del barco. Pues eh, yo jugaba todas las tardes al baloncesto con, con, eh, con, con Francisco Rivera, con el torero. Sí, hostia. Eh, sí, luego, luego acabamos borrachos los dos en una feria de chiclana, firmando autógrafos, <risa> abanicos, eh, tiempo después. ¿eh? Eh, Oye, un tiempo que no nos vemos, pero, pero no, no de me digas. No me digas que todo esto no te da para un email, no. Para miles y miles y miles. Ah, imagínate, claro. Bueno, Yo te iba a preguntar ah, ahora, pues, sí, en, no. en, el San, en el Juan en el Juan Sebastián Elcano, ¿cómo es la experiencia de viajar por medio mundo, tío? Bueno, bien. No varía mucho. ¿eh? Sí, no salíais no sale del barco. No, claro, no es que, la, es que aquí dices... no. Marineros, una novia en cada puerto, no, mentira. Eso no es, eso no es real, eso no es real. Eh, y, y en aquellas épocas eh, nosotros cogimos una. Yo he estado en el otro día hacía un, un poco de memoria y tal. He estado en, en ocho conflictos armados. Y, y hay momentos que están muy bien y son muy vale. divertidos. Hay otros momentos en que no tienen tanta gracia. ¿vale? Claro, hombre. Y, y, y bueno, eh, eh, sí que es verdad que, que, que con 24 o 25 años eh, tienes unas vivencias que nadie de tu edad ha tenido. Claro. Vale, o sea, yo con 20, yo con 24 años, eh, yo ya, por ejemplo, políticamente me decanté, porque vi el otro lado. Estuve claro. en, en, lo que, en la capital de, de, de la antigua provincia de ultramar de, de Cuba, que era... Vale. Santiago. yo estuve en Santiago cuando tenía 20, 23 años Sí. Y, y mi padre era fumador no era fumador de puros pero era fumador y coño, pues ya que vas a Santiago pues vas a comprarle un pur y, y yo me acuerdo que justo cuando salías del barco estuvimos allí casi tres semanas ¿vale? Vale. ya que ya no había todavía sí que había pero no era como ahora no era el turismo masas que hay ahora claro. y yo me acuerdo que yo todos los días intentaba comprarle a mi padre unos puros y estaba el carrito con los puros, pero el tío que tenía que venderte los puros no estaba. Nadie tocaba y nadie osaba tocar, ¿vale? Porque el coche de la, de la guardia... Estaba por él. Porque todo, allí todo era de Fidel. Ahora no lo sé. Estaba al lado, ¿vale? Y al cabo de dos semanas de estar allí, pues ya le pregunté al agregado naval y dije oye, tío, pero es que quiero llevar los puros a mi padre y aquí no hay manera. Y me dijo, no te preocupes, que el día que os vayáis el tío está. Y le dije, pero pues si no lo sabemos ni nosotros, ¿cuándo nos lo vamos? Y dije, tú puedes, no te preocupes. <risa> Efectivamente, el día de antes, ¡pum! El tío allí. Un tío que era, yo creo que era el padre de Compay Segundo. O sea, el señor tenía años más que un bosque. Eh, mulato, tal. Me va, ah, llegó, ah, tal. Eh, tenía unos puros y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y yo me atreví a preguntarle. Oye, pero usted pone aquí todos los días el carro pero todos los días pon, viene, lo pone y se pira. Y me dice, pues sí, señor. Es que es lo que hay. ¿Cómo es lo que hay? Pero usted no... me dijo Si yo me paso todo el día en el carro de los puros, vendiendo puros, Fidel me paga 10 dólares. Si yo dejo el carro y no vendo ni un puro, y por la noche vengo y me lo llevo, Fidel me paga 10 dólares, para que veas tanto el día. Y dije yo, hostia, esto no puede funcionar. Y me dijo el tío, señora, qué y que si pasa que todo lo funciona. Y dije, tío, esto, esto, esto, esto, esto no tiene sentido. hombre Hay cosas que dices tú. O sea, pues eso lo aprendí, ¿eh? en vez de mirando cosas en, en tu tierra, lo aprendes allí. Y, Ay, qué bueno. ¿Cómo es posible, ¿Cómo es posible que, que en el siglo XXI esta gente, bueno, de aquella del siglo XX, claro. esta gente viva de esta manera? Fue cuando, había, era, era muy divertido porque fue cuando, cuando Fidel creó la cabra. Vale. En el Granma, allí solo había un periódico de aquella, creo que ¿Mm? sigue estando solo un periódico. Sí. Eh, aparecía que Fidel dejaba por Corrala que tuvieran unas, una, una mutación genética de eh, vacas enanas. Entonces, claro, todo el mundo dijo: vacas enanas, pues coño, cabras. <risa> que dale chico igual que la cabra, pero pequeño, pues te quedarás a una cabra. Entonces, ¿qué? bueno, pues eran las, las cabras enanas de Fidel. Eh, todo, <risa> todo con mucha con mucha retranca, como dicen los gallegos. ¡Ay, qué pero, bueno! No, pero era, era, era, era muy triste ver cómo vivía esa gente en aquella época ya, ¿eh? O estoy sea, hablando del año 90 y... 93... Y, sí, 93. Enero, febrero del 93. Estoy hablando qué bueno, qué bueno. Y luego, entonces, claro, acabas la formación y te vas a... Y, acabas y en... Acabó, a, al barco. en flota. En, vale. en barco. Y luego... No, bueno, estuve, <ríe> he estado, pues, no sé, como 25 años en en barcos de flota, tanto de superficie como submarinos. Y, y luego, bueno, están otros sitios destinados estuve en inteligencia naval estuve un par de años, estuve en la factura de apoyo logístico bueno, pues 33 vale. años Madre vale, mía! Ah, bueno, claro y flota es tanto barco como submarino ¿no? Sí vale, porque claro, yo, yo quería... He estado casi todo el tiempo en fragatas vale. casi todo el tiempo, porque yo soy sonarista yo me dedico a buscar submarinos, pero claro, los, los submarinos también buscan submarinos. ¿vale? Claro. Claro. Yo, yo quiero que me cuente la anécdota esa de tu primer ahí gran <ríe> acierto pues, ahí como eso fue, sonarista. Escucha, eso fue, o sea, eso pasó una vez en, en un millón de veces que lo hagas. ¿vale? Vale. Eran unas maniobras, había unas maniobras que se hacían en el norte de Europa, se llamaban JMC, y que uh -huh. ibas... Y que ibas... Esa maniobra fue, fue, esas maniobras fueron muy divertidas. También es verdad que no es lo mismo irte de maniobras con 23 años claro. que irte de maniobras con 35, 40, 45. Normal. Las cosas son diferentes. ¿eh? Pero bueno, eh, uno de los días que estaba de guardia pues terminé debajo del... o sea, en, en un subterráneo del castillo de Edimburgo borracho con tres ingleses. ¿eh? yo A ver, esto va a parecer que yo, yo no, no bebo tanto, ¿no? Pero, pero de aquellas sí que... Sí que Sí que y sigo teniendo afición por el whisky ¿eh? vale. el whisky y el jerez el vino del jerez creo que son junto con el jamón de jabugo creo que son cosas para las cuales Dios creó la tierra para que hubiera esas cosas y bueno pues nada eh, en un momento en un ejercicio en un ejercicio antiaéreo uh -huh. yo debería estar durmiendo o fumando un cigarro en la cubierta del barco eh, me acuerdo que era noviembre finales de noviembre y, y estábamos en el mar de Barents para que tengas una idea, el Mar de Barents es lo que hay detrás de Finlandia. Vale. La península de Kola es la, par la parte sí. gorda de Finlandia. Uh -huh. Luego se mete, pues eso es, y que ya da a la costa de Rusia. Eso es el Mar de Barents. Estábamos por ahí haciendo unas maniobras y de repente, pues yo me subí a la, a la central sonar. ¿vale? Y, y bueno, pues en, los en las fragatas eh, tipo Santa María, en la Canarias, en la Reina Sofía, en la Santa María, uh -huh. pues eh, está pegado, está dentro del Ceise. La gente piensa que el barco se maneja desde el puente, porque en vale. el puente está el timón, es cierto. En uh -huh. el puente está vale. el timón y están las ventanas, pero el barco, todo lo que es la guerra, se maneja desde el CIC, que es vale. centro de información en combate, ¿vale? vale. La, las siglas en inglés son parecidas, solo que al revés, como saben Sí, pero sí. sí. al revés, conducen por la izquierda, pero todo lo hacen al revés. Uh -huh. Pues es igual, ¿vale? Entonces, eh, en los barcos normalmente la central zona está fuera, pero en ese tipo de barcos estaba dentro de lo que es el CIC. Vale. y yo llegué allí y me puse allí ya, con unos auriculares, como estamos ahora eh, eh, a escuchar mientras había simulado de ataque aéreo con, con un barco alemán con un barco inglés ¿no? y de repente pues aparece en la pantalla un puntito plin digo plin aunque no es así, pero bueno, para que se para que sea, ¿no? tras el siguiente barrido, que tampoco el barrido es así, sino que el barrido es así pues en el mismo sitio y al tercero me vuelvo y le digo a, a mi combi Polvi le llamamos Polvillo Polvi, oye, ¿qué hay ahí? me quedo mirando y le dijo Alba, tío, no me toques los huevos, ¿qué va a haber ahí? Y le además, ¿tú qué haces aquí? Y yo pues, estaba aburrido, tío pues, ahí no hay nada como bueno, que no hay nada, tío, mira ¡Pling! y dice el tío, hostia entonces va el tío a mirar la carta, no había ningún cable submarino, no había nada, no había no era un ejercicio de guerrante submarina, por lo cual no había submarinos. O eso pensábamos. O eso pensabais O eso pensábamos. Bueno, pues yo seguí. Entonces yo dije, pues nada, y yo conforme estamos hablando tú y yo, pues dije, eh, posible contacto, o sea, contacto sonar, demora tal, marcación tal, distancia, 100 kilómetros. Claro, cuando yo dije 100 kilómetros, cuando tú normalmente hay veces que los tienes a kilómetro y medio y no los ves, pues claro, es que. Se descojonaba, mira el albacete no, no, que no, no, no, no. No, <risa> mira mi Ya, Ni puto caso. Otra vez, otro barrido más y ya bueno, y lo grité. Como voy a decir lo mismo, pero gritándolo. Entonces, claro, se hizo un silencio atronador de estos silencios que, que, que se oye todo. Y entonces, de repente, se empezaron a oír detrás de mí un montón de papeles. Es que la gente estaba buscando los briefings de que había, tenía que haber un submarino en el ejercicio o que había pasado, alguien se había equivocado nadie tenía nada empezaron a sonar radios a, bu, a, a buscar que si los ingleses habían metido un submarino, pues no, nosotros no hemos ido pues nada los americanos, no, que coño nosotros tampoco ¿qué cojones se ha pasado? ¿este de tío de quién es? bueno, pues nada, empecé, empecé a seguirlo, a seguirlo a seguirlo, a seguirlo, ya vino el comandante eh, uno de una de las personas que más que mejor recuerdo o guardo de él? Álvaro Armada Vadillo, uh -huh. eh, sobrino del general Armada, y uh -huh. un, uno de, un tío espectacular, un tío que sabía, sabía de navegación más que el que mejor sabía, sabía de relaciones internacionales más que el que mejor sabía, y sabía de matemáticas y de, de operaciones, y tenía la, todo el teatro de operaciones, lo tenía en la cabeza, un espectáculo. Es, pues lo había vivido. Y bueno, pues eh, nada, se me puso aquí, aquí o sea, se apoyó y nada, pues ahí estuvimos eh, siguiendo al submarino. Claro, llegó un momento en que, claro, empiezas a seguir al submarino, empiezas a seguir al submarino, pero... pero llegó un momento en que tienes que oh. <risa> entonces Intentas levantarte y de repente los brazos te echan hacia abajo y te dicen que no, que te traigan una botella. <risa> pero, pero que, tengo que, mear, que, que, que Escucha, que meas en la botella. <risa> Pues a sus órdenes mi comandante, es lo que hay. ¿eh? Yo la circunstancia de que como no iba a haber maniobras antisubmarinas, es que íbamos un brigada, uh -huh. un cabo primero y yo, es que no había nadie más, porque no, no, había, no había, para esas maniobras no iba a haber, es que no, Ay, íbamos a hacer no. Nada, ah. que no íbamos a hacer nada, entonces pues no se llamó a gente de otro barco que vinieran y nada, pues eh, ahí está. Pues ahí me tienes. Y, y bueno. Eh, 67 horas después. 67 horas estuviste sentado. 67 horas después. Madre de Dios. Alimentándome a base de bocatas de jamón del comandante. <risa> <risa> <risa> eh, eh, bolsas eh, naranjas de manems que me encantan. Vale. Y Coca-Cola. Cabo, y decir pues el sueño, tío. Comí, o sea, te, te caerías ahí. Vamos. No, a base, de, a base de... Sí, sí, pero... No, porque tienes que ir... A... a ver, no es sentarte en una consola y esperar a que pase el pin. Entre cada uno tenías que hacer un cálculo. Pasaron cosas. Lo perdí. Vale. Se perdió. Lo volví a encontrar. Hubo... O sea, fue dinámico. ¿vale? O sea, no fue... ahí la caza del octubre rojo total. Sí, es una cosa parecida a lo que hace John, sí, Que es el, el, el negro de la caza del octubre rojo. Vale. Vale parecido, solo que ya os digo que los los Twain no existen. O sea, eso no existe. Y por mucho que tenga Ramius y que sea la hostia el, el, el comandante Ramius, no es capaz de, de pasar por un desfiladero con un cronómetro. ¿vale? Yo he tenido buenos comandantes, pero no es así. ¿vale? Eso, eso para Tom Clancy, que era un analista de la CIA. ¿eh? Tom Clancy sí, era sí. un analista de la CIA. ¿no? Uh -huh. Y para, y para las novelas como eh, bueno, 67 horas después eh, nos mandó una comunicación radio al barco eh, eh, y bueno, pues eh, era un submarino ruso un submarino clase Akula que era de, iba de viaje inaugural desde el astillero de Poliarni de la base de Poliarni, que es una base que está en el mar de Barents uh -huh. iba al Mar Negro había salido y entonces no, no llevaba propulsión ultra mega secreta ni nada de eso, yeah. sí que es cierto que era un barco que no se había sacado firma acústica de ese barco porque era un barco nuevo, ah. hablo de barco aunque es un submarino sí, se un submarino le, vale. se le llama barco dentro de lo que es el largot digamos militar entonces un barco que no tenía porque la tecnología de las palas de las hélices es ultra secreta aunque parezca mentira, es ultra secreta, vale. porque cada pala, en la, en la pala rompe el agua y en esta, en esta parte de la pala sí. se crea una cavitación, se crea un vacío, sí. se llena con burbujas de agua. Vale. Cada pala da un sonido diferente, que vale. evidentemente tú y yo, por mucho que oigamos, no oímos nada diferente, pero que un calculador, un, un, un ordenador, sí que es capaz de, decir, de, de diferenciarlo. Entonces ¿sí? hay que hacer la firma acústica de cada uno de los barcos para tenerla, para cuando lo busques, para cuando luego lo vuelvas a encontrar, pues que sepas quién es, ¿vale? Y que no te digan, oye, pues mira, es que soy eh, un Víctor 3 cuando soy una cula. No, vale, no. vale, vale. ¡Qué fuerte! Entonces, ahí, como nunca eh, lo había, se, había, se había detectado ese submarino, bueno es un submarino nuevo, que de hecho sigue estando en servicio y está en Odessa o sea está ahora participando fíjate o bueno, no participamos no tiene nada que hacer porque porque no, hay, <risa> no, no, no tiene submarinos pero está forma parte todavía de la armada rusa y, y bueno pues eh, luego cuando llegamos a puerto pues tuve visitas de gente del CNI gente del de MI6, gente de la CIA otra gente que no sé quién era, que llevaban trajes negros, que no eran de la CIA, pero que hablaban el mismo idioma que los de la CIA, y bueno, sí. y, bueno. bueno las, las grabaciones, las grabaciones eh, nos las requisaron, conforme llegábamos a, a Puerto en, en, en Escocia, en Fastlake, la base de submarinos que tienen los ingleses. En, o sea que en, en, en, hay, en hay, hay secretos ahí, no que son cosas que dice, bueno, en sí, alguna parte no, la, poco la, que... no te lo puedo contar porque te tendría que matar. No, no, simplemente no te lo cuento. No, no, te cuento, ya, ya, te claro. cuento un chascarrillo para que te rías y no te lo claro, cuento. Claro, no, no, está, está claro, está claro. Bueno, y entonces en la marina se está tanto tiempo, pero y ya la dejaste, hiciste, emprendiste en algo más o ya directamente no, al mundo No, no hay? Oh, el, el, el. A ver, yo tengo. Yo tengo enfermedad de Crohn. Vale. vale. A mí me la detectan cuando yo tengo 30. Y, 30 y, pues mira, Sandra tiene 25 años, mi hija. No andaba cuando me lo detectaron. O sea, imagínate. Se hace ya. Tenía 28, 29 años y uh -huh. bueno, eh, yo estaba en Cartagena. Estaba destinado en un dragaminar de madera que lo habían hundido, un kamikaze en la Segunda Guerra Mundial. Lo reflotaron y no lo vendieron. Y, y yo empecé a encontrarme mal y tal. Y bueno, pues eh, yo fui, me hicieron las pruebas, me sacaron lo que tenía. Pero un teniente coronel el ejército del aire, en el hospital del aire en Cartagena. En, en San Javier me dijo y es una cría pequeña tú cállate aguanta y tira que te va entonces durante eh, pues casi 25 años estuve callando no hasta que el reconocimiento médico de los 45 que en teoría es cuando yo tenía que haber salido de la flota vale. me volvió a salir me volvió a salir claro. porque alguien buscó, me volvió a salir y entonces ya me dije no, oye tío entonces bueno, yo de esa tenía un buen tenía un sitio estaba bien uh -huh. estaba ya de, de segundo comandante de uno de los barcos y bueno, pues eh, lo fuimos, fuimos aguantando y ya hace tres años ya me dijeron, tío con 45 años te tenías que haber ido, tío, lárgate ya que ya tienes 50 tacos lárgate ya que ya está bien y bueno, pues eh, efectivamente ya pasé a situación de de ¿Jubilado? De, de retiro, sí, sí, de retiro y, vale. y, nada. y como me aburría mucho porque no navegaba, pues me metí de presidente de una federación territorial deportiva. De Padel. De la Federación de Padel, la Federación de Castilla-Mancha de Pádel. He sido el presidente durante siete años. ¿Ah, ya no eres? Y... No, no, no. Lo dejé en... el 9 de febrero, lo dejé. Digamos que yo no podía aportar más eh, por mi situación personal. Vale. Eh, de lo que había aportado, y bueno, pues Oye, que, ayudo, que son tan buenos, pues que vengan, que seguramente lo hagan, y que ojalá y lo hagan mucho mejor que yo. Oye, que te iba a decir, yo? como un tío que se ha pasado media vida en barcos, juega al pádel No hace siete años que no tengo una de padel. Desde que salí presidente, creo que he jugado un par de partidos. ¿Pero y antes? Bueno, Porque se antes antes si barco, jugaba, no se ¿sí? me daba mal. Sí. Ah, yo jugué al vale. tenis, yo no me al tenis. Ah, vale. a, ver, yo, a Lo que he jugado en realidad es al baloncesto. Yo, vale. A mí el baloncesto se me daba razonablemente bien, de hecho yo ganaba dinero jugando al baloncesto. ¿Ah, sí? Antes de entrar en la mala, Sí, sí, antes de entrar en la mala. De hecho yo estuve, yo estuve, yo no debuté nunca en la CD, pero sí que jugué en primera vez ah, al vale. baloncesto y ya está. Vale, y después, y, vale. Y entonces, ¿y después del pádel y demás, ¿con qué lo compaginaba? No, Porque no, yo, es... siguiendo tus emails... Sí, que has estado en una fábrica de pintura o te fuiste a Alemania. Claro, claro, no. El, el... Es que esto es muy curioso, ¿no? Yo estaba haciendo un curso, ¿vale? Y ¿Vale? todos los fines de semana pasaba por delante de un, de un distribuidor de aislamiento térmico ¿Vale? en inglés, ¿vale? O sea, el curso en inglés. Y un fin de semana que yo no tenía nada que hacer, me apunté un curso. No tenía ni puta idea, ni de pintura, ni de aislamiento térmico, ni de nada, de nada, de nada. Pero hice el curso y la verdad es que me moló. Me vale. moló el aislamiento, cómo se, cómo se aísla térmicamente una casa para que quede protegida, tanto para el frío como para el calor, sobre todo para el calor. Uh -huh. Y bueno, pues eh, hice un poco, me especialicé un poco en eso, digamos por mi cuenta. Eh, en una de las veces que, que yo ascendía, por lo cual estabas un tiempo en casa. Vale pues eh, mm, me vino una oferta o sea, me apunta a Infojobs y contesto una oferta de trabajo y me acuerdo que me llaman de esa oferta de trabajo y yo estaba con mi ex -mujer y con mi hija en eh, la plaza de, de, de la capital de la catedral de, de Florencia vale. me sonaba el teléfono de aquellas llamadas internacionales que pagabas tú en una historia y yo cogí el teléfono le contesté pero como que. No, pues el lunes por la mañana, pues te vienes a Santiago, tal. Yo no tenía coche de aquella, ¿eh? Todo tenía la moto. Bueno, pues tal, no sé qué. Y yo llegué el domingo por la noche, súper tarde a, a Ferrol, el vuelo desde, desde Roma a Ferrol a Santiago. Santiago a Ferrol llegué súper tarde. Uh -huh. Una noche de estas gallegas de llover de la hostia. ¿eh? Total que llega, dije. Había quedado, me acuerdo, a las 10 de la mañana el hotel eh, Puerta del Camino, en Santiago, no se me olvidará. Y yo dije, pues, va a ser que no. Total, que por esas puñetas casualidades de la vida yo no había quitado la alarma. Entonces sonó a la hora que todos los días. Yo me levanto temprano. Tengo la costumbre de levantarme temprano. Y entonces dije, yo pues, ya estoy despierto. Nada. ¿Y me, voy puse a mi traje, me, traje, me puse mi traje de lluvia y por debajo un traje con una corbata. Y en mi moto me fui a Santiago. 100 kilómetros, diluviando, pero diluviando. Total que llegué al hotel y cogí, o sea, he hecho una sopa, me metí en el bar, pedí un colacao y me fui al baño, me quité como pude todo eso sin mojar el traje, ¿eh? lo metí todo en una bolsa y salí sí. para tomar el colacao a esperar al que sí. supuestamente iba a tener entrevista, ...que resultó que era la única mesa... ...que había ocupada en el restaurante... ...que había llegado antes y estaba el tío trabajando allí... ...y vio entrar a un tío... Me estoy, ...con el traje de moto chorreando... ...y resulta que era yo... ...no sé si fue por eso no fue por eso... ...pero me contrató... Y ...estuve trabajando... Eh, ...como dos años... ...en, en una bueno. empresa alemana de pintura... ...que es la mayor multinacional... ...de aislamiento térmico del mundo... ...y que para que os hagáis una idea... Lo que más, donde más vende, donde más metros cuadrados de, de, de aislamiento térmico pone, es en el Golfo Pérsico, para aislarlo del calor, claro. no del frío. Qué fuerte. Es que, Qué bueno. Eh, bueno. Y bueno, pues, y entonces, después de todas estas batallitas, nunca mejor dicho, ¿Te metes en el copywriting? ¿Cómo? ¿O por qué? ¿O decir venga de va No, bueno, mi hija, como tú bien sabes, es, es eh, terminó publicidad y marketing. Y, vale. y bueno, eh, estoy trabajando de, en una empresa muy importante del, del, de aquí, del polígono de, de Elche. Uh -huh. Y bueno, yo había oído lo de copy. En la Armada, cuando vas con un walkie, bueno, en la Armada, en cualquier sitio, cuando vas con un walkie, ¿Y de a, si no te oyen, te dicen copy. ¿vale? Y ahí me llamó la atención. Pero, sin más, yo no tenía ni idea de lo que era. ¿Vale? Y un día yo soy un habido lector en la playa. Vale. Me encanta, te iba a decir, ¿me encanta apoyarme el libro en la barriga? Para leerlo. Ahora ya no, no lo podemos apoyar en la barriga porque ya hay que apoyarlo más lejos. ¿eh? Que ya te digo que eso pasa de un verano para otro. No te vayas a pensar que... Vale, vale. Yo de, momen, de momento no, ¿eh? de momento ah, pues Ya me lo dirás porque a mí me pasó de un verano para otro. Y, pues... Claro, pero yo compraba pues, novelas, pues o sea, cosas frugales, no me metía en psicoanálisis, porque tío, no, en la playa no es el, Para mí no es el sitio. ¿vale? Y fui eh, al corte inglés, creo recordar, o a la casa del libro, a la casa del libro. Uh -huh. Y de repente vi un libro con un montón de cosas escritas. Y dije yo, anda, hostia. El a bromo? Igual está bien. Y cogí me lo compré. Y lo metí en la mochila de la playa. Vale. Por circunstancias, hubo como dos semanas que no fui a la playa. A mí me encanta ir a la playa, ¿vale? Pero por circunstancias, como tengo la piscina aquí, pues utilicé la piscina. Vale. vale. Que la odio, pero me encanta la playa. Pero bueno, por, por circunstancias fue... Total que, por, por casualidad del destino, mi hija un día me habla de cop y tal, no sé qué. Yo me pongo a ver un vídeo y aparece un tío hablándome de un libro... Y dijiste, este libro la lo tengo número yo. Uno en no, peor. Me meto en Amazon y compro el libro. Cuando me llega el libro, hostia, yo juraría, tío, que, sea. O sea, que lo meto en la mochila de la playa. No lo había tocado, ¿vale? El día que voy a la, a la playa, meto la mochila de la playa, saco el libro y de repente veo que hay otra cosa debajo, o sea, a lo mejor me dejé un libro del año pasado ¡pum! y me encuentro tío, en la playa con dos libros igual. Ostras, claro, qué bueno. Loreto que me qued, se me queda mirando y me dijo, tú eres tonto, ¿qué te pasa? Y dije, bueno, pues nada, pues mira, pues uno para rayotearlo y otro para atender. ¿Eh? Ostras, entonces, qué bueno. Irra, que sepas que fui yo el que te compró dos. <risa> ahora ya no se puede decir porque ahora hay de miles. Claro. Bueno. Qué bueno. <risa> ¿Y entonces qué? ¿Te picó el gusanillo, qué? Sí. Descubrí dos cosas. Descubrí que, que Irra es un tío que, que cuenta las cosas muy bien, pero que si intentas copiar a Irra te equivocas, porque tienes que tener su, tu forma de hacerlo, tienes que tener su gracia, tienes que tener tu vivencias y que sacar clones de Irra Bravo. Como, se, como Cuando yo llegué a esto, como decía, no, es que yo soy israelita, pues yo sé que soy ismaelita de la otra tribu. Porque, porque no, eso tiene que hacerlo él. Es igual que lo de Alguien que, que me parece un genio, que es Luis Monge, me parece un genio de esto, uh -huh. me, parece, me, parece, me parece un tío, además eh, lo puedo decir tranquilamente, me parece, me parece que es un gilipollas del que se puede aprender muchísimo, ¿vale? No digo que sea gilipollas, yo no lo conozco, eh y que no me lo tome a mal ni mucho menos, bueno, uh -huh. seguramente no sepa ni quién soy, lógicamente, pero hay veces que dices tú, hostia, este tío es gilipollas, pero luego siempre, siempre aprendes cosas de ese tío, me, me parece sí, un bien. genio. Sí, me parece sí. un genio, ¿vale? Claro. No, El no, lo... Me parece un genio, pero yo no puedo hacer eso. Yo lo tengo claro, que yo esas cosas no las puedo hacer, tendría que hacer otras. Seguramente peor hechas, ¿vale? claro, Pero, pero ellos, ellos, ellos son genios de esto. Claro, no, y luego, claro, sí. descubriste eso y empezaste, yo sí que lo sé, pero complicas explicas a la audiencia, y con, empezaste a comprar formación como si no hubiera un mañana. Bueno, la gente va a pensar <ríe> que yo soy millonario. No, no, de verdad que la pensión, que, que de las más, la pensión. <ríe> Buena, pero modesta, ¿vale? Y yo no tengo, yo no tengo grandes patrimonios, ni ni ni, ni soy nieto de la duquesa de Alba, aunque ya me todo el apellido, ni nada de eso, ¿no? Pero no, no, no va por ahí el tema. Pero bueno, sí, que es verdad que yo, eh, yo tengo una forma muy curiosa de ahorrar, o por lo menos creo que es algo curiosa. Vale. Todos los billetes de cinco que caen en mis manos los guardo, yo no los no los gasto. Vale. Entonces con eso ahorro. Porque yo te lo hacía con la moneda de dos, pero cuando no. llevas la moneda de dos al banco. Te cobran. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero los billetes no, porque los billetes los cuenta una máquina. Entonces no te. Ah, cobran. Ah, vale. Entonces por eso cojo los billetes de 5. Vale. Pues Como voy cogiendo billetes de cinco, los voy invirtiendo en cursos de. de vale. En cursos en formaciones y tal, que luego, como tú bien sabes, casi nunca hago. ¿eh? O claro, hago eso. después de un año o cosas así. Ya paré. Eso fue al principio. Al principio me gasté mucho dinero en formaciones. Hay alguna que no he hecho todavía, uh -huh. tengo que decirlo. De hecho, hay un libro que me costó 600 pavos, que lo no he leído, ¿vale? Porque he leído 40 páginas y si me parece un coñazo. O sea, eso, eso, eso es lo que, realidad, que eso suele pasar. La página me ha salido acerca de... ¿Un euro? No, no, porque solo he leído 40. Ah, no ah vale, ah, vale 40. Libros. Sí, sí. Bueno, entonces, más <ríe> no casa, leyendo, cien, claro. casa casi 100, <ríe> Pues no sé, pero a 20 pavos casi la página, ¿vale? Madre con mía. ese chico me pasó una cosa muy curiosa. Yo, ya has visto que yo compraba las cosas por dobles, como los, sí. como los venezolanos cuando iban a Miami, ¿no? Que le llamaban lo Gimme Too, sí. porque se llevaban dos de todo, entonces decían, Gimme Too, ¿vale? Entonces me llamaban así. Ahora los pobres no les llaman así, claro, lógicamente. Eh, entonces yo hablé con él y le dije, oye, véndeme otro ejemplar del libro, porque tú estás vendiendo un curso que consiste del curso, de, del libro. Más el soporte que das durante... Pero recuerda vale. que eran seis meses. ¿Vale? Entonces me dijo, vale, y luego te digo el precio. Cuando me dijo el precio, me dijo el mismo precio. le dije, pero o sea, si tengo una duda, es un soporte. Pero si tengo dos dudas, es un soporte. No me vas a vender dos soportes con el mismo espacio temporal. Otra cosa es que me digan no, mira, te amplío el, el espacio temporal del soporte pues, ah. a un año. No, no, no, no. Yo te vendo el curso igual que está. Y te doy el libro. Y dije, ya, tío, pero escucha, yo es que lo que quiero es un libro para pues para tacharlo, para no sé qué. Y me dijo, no, no, pues si quieres el libro vale 500 pavos. Y dije, pues, no. Y es que yo el libro vale 500 pavos igual compro algún facsímil o algo, ¿vale? pero, pero no compro esto. vale Pero bueno, como se lo he dicho a él en Twitter, que no tiene ni puta idea de lo que es un curso y un libro, la diferencia... Para mí es clara, <risa> bueno, pues... pues <risa> está, bien, está bien, está bien. Oye, y entonces de toda la formación que has hecho, ¿cuál te ha sorprendido? Yo lo hemos hablado en, en privado muchas veces. Para mí, con mucha diferencia, la mejor formación que yo he hecho. Para mí, ah, bueno. para mi momento y para lo que yo pedía y para yo lo que yo necesitaba, para mí como el reto de Rafa Casas de 30 días... A mí eso lo tiene todo. A mí uh -huh. lo tenía todo. ¿Por qué? Porque empezabas desde cero, desde cero absoluto. O sea, vale. yo tenía una página web. Uh -huh. eh, que no, no lo hemos dicho, pero mi... mi no, luego, luego, ten... luego, luego lo dices. Dilo ahora, dilo ahora y luego lo dices. Relaciontextual.com. Yo tenía una página hecha porque yo eh, aprendí a hacer páginas web con, con Omar de la Fuente. Uh -huh. Entonces hice con la plantilla que él me mandó, yo hice una serie de modificaciones, como tú bien sabes, algunas se me quedó por ahí, pero bueno, al final sí que ya teníamos una página completa, hecha y bueno, pues cuando entré en el reto yo ya tenía la página, yo no era capaz de convertir lo que tenía hecho con Omar con lo que me decía Rafa que tenía que hacer, total, uh -huh. que me lo cargué todo, me tiré unas semanas sin página web, trabajando como un loco porque no era capaz, hasta que al final ya di con la tecla. Vale. y bueno, convertí esa página web en otra página web y bueno, eh, y la verdad es que lo tenía todo porque ya te digo era desde el, desde, la, desde el cero, desde oye yo no sé yo enciendo el ordenador y abro un Word pero no sé qué hacer con él y no sé cómo funciona Wordpress y no sé hacer nada uh -huh. hasta tener un negocio montado en 30 días y todos los días tienes una tarea y si no haces la tarea en el tiempo estipulado Estás fuera del reto. Entonces, eso hacía, tío, que es que mm, eh, te automotivases. O sea, ya no era Rafa el que te tenía que decir, escucha José, que no has terminado la tarea. No, no, es que tú corriendo, o sea, la hacías, la hacías corriendo, pero por la premura del tiempo, pero yeah. intentándolo hacerlo bien siempre. Y, y, y la verdad es que ahí Rafa creó un monstruo. Eh, porque ahora ha el, el segundo reto y lo ha petado igual que el primero, empezamos 30, ¿eh? lo acabamos 13 tíos. Bueno, uh -huh. 13 personas, ¿vale? Porque el tío ahora tiene una sí. connotación solo masculina. ¿eh? Tíos son tíos y tías, pero bueno. 13 personas. 13 personas y, y, y el, segundo, el segundo tiene más gente de las plazas que tenía. O sea, la verdad es que muy bien. vale Y está, de verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Porque aunque tengas algo en marcha ya, te obliga a mejorar lo que tienes, que pasaba con algunos. Te obliga a esforzarte por ayudar a los compañeros del reto. Y luego, que eso para mí es lo mejor, creas una comunidad de gente que tiene básicamente tus mismas inquietudes y que se están enfrentando a los mismos problemas. Uno en la rama médica, el otro en pure piedras, el otro tiene un caballo en el hipódromo de la zarzuela. Claro. O sea, y todo el mundo nos enfrentamos en, nuestra, en nuestro minimundo a los mismos problemas. Y eso es al, un balón un, un añadido increíble. A mí es el que más me ha gustado. Vale, vale, vale. También me gustó mucho eh, uno que hice con, con, con este, con con Paco Vargas, sobre email, uh -huh. marketing, que me pareció vale. que está muy bien. Además, es muy fácil y es baratito, son 79 pavos, una cosa así está muy bien. Y bueno, eh, sí que es cierto que yo me anticipé a las cosas, me metí en una membresía cuando no estaba preparado, perdón, me, me metí en una mentoría cuando no estaba preparado para tener un mentor es lo que hemos lo que hemos hablado lo que se hemos se ha hablado muchas veces claro. que para que haya el maestro tiene que aparecer el alumno el maestro puede ser muy bueno pero el alumno no y yo claro. en ese momento yo no estaba preparado para eso y bueno pues eh, tenía un mentor, un mentor que seguramente era mejor de lo que era yo y entonces bueno pues después de tres cuatro meses lo tuvimos que dejar por eso y claro. sí que me quedó el regusto de no haber de no haber aprendido de no haber aprendido más o de probar no si capaz de que me enseñara más. Bueno, eso, eso es lo que dices tú, si es que poco a poco, pero yo creo que eh, para la audiencia sirve un poco de lo que lo importante es el hacer, ¿no? Que no es acumular, sino empezar y tomar y, acción. Sí, sí, sí. Esto es como, vamos a hacer un poco de, de coña. Eh, mi hija, desde, desde que era pequeña, todos los años en Navidad ve los Vactualí, ¿vale? Uno de los protagonistas ¿eh? es un antiguo rockero, sí. en la BBC Máxima Audiencia, dice... Niños, ¿eh? no compréis droga. Hacedos cantantes de rock y os la regalarán. Bueno, pues esto es una cosa igual. Niños, no... Niños y niñas, y, y en todos los géneros, habidos y por haber. No compréis cursos como hice yo. Comprar los que vais a hacer. Porque no tiene sentido. No vas a aprender más. Esto es como si tú quieres ponerte a dieta dentro de una semana entonces dices, bueno, como voy a estar a dieta, voy a comer el doble de, de garbanzos para los seis meses que no lo voy a probar. No, que no funciona así. No funciona así. O no, no, voy es, a dormir 20 tan... horas porque dentro de dos noches tengo guardia. No funciona así. Tú duermes lo que duermes y ya está. Y no, no puedes... Pues, eh, gastarte como me gasté yo. No sé, a lo mejor... No sé qué me gastaría. 2.000, 4.000 euros. En 15 días. En cursos de todo tipo sin saber muy bien, claro. no tiene ningún sentido. Porque a veces compras cursos que en ese momento ni entiendes, eh, los desechas porque no te valen, claro. pero no porque sean malos los cursos, sino porque tú no, no tienes, en ese momento tú no tienes los formación. Y la formación mente abierta para entender eso. Claro. Y, y no tiene ningún sentido. Y bueno, y tú que has comprado tanto curso y tanta historia, y ahora estás más, más metido en el mundillo y conoces y demás, ¿crees que hay demasiados cursos? demasiadas formaciones o no suficiente o yo creo y esto es una opinión personal y como todas las opiniones personales pues habrá quien esté de acuerdo y quien pensará que soy un subnormal lógico eh, creo que el mundo del copywriting se está convirtiendo en todos los mundos o submundos de la venta online es que está llegando o estamos llegando porque yo tampoco voy a hacerme aquí ¿eh? estamos llegando en, en avalancha gente uh -huh. y luego si te das cuenta o lo que yo me estoy dando cuenta es que nadie habla de sus clientes, todo el mundo habla de sus productos cuando todo el mundo habla de sus productos y nadie habla de sus clientes lo siento igual yo soy muy escéptico pero no me creo que todo el mundo tenga un contrato hiperconfidencial y que si me lo cuentas, te tengo que matar, como tú me has dicho a antes. ¿Vale? Claro, sí. No, tío. O sea, tengo, yo tengo, yo trabajo ahora mismo para dos clientes. Lógicamente no te voy a decir quiénes son. Pero, pero bueno, sí que te puedo decir que uno es un, un, una clínica de fisioterapia, ¿eh? que estamos a ver si recuperamos unos, unos clientes para un entorno personal, y otro es una, una fábrica, un importador, mejor dicho, mm. de, eh, de suplementos... Eh, de suplementos deportivos, no te voy a decir cuál es la marca, yeah. es muy conocida, pero no te voy a decir cuál es la marca, pero, pero sí que te puedo hablar de lo que pasa con ellos. Si, un ten, si tengo un problema con él o si tengo una o si me ha pasado algo bueno con él, ¿por qué no, te lo, por qué no lo voy a contar? Que no tiene ningún sentido. Entonces, pues a mí claro, es eso. que todo el mundo habla de sus infoproductos, que muchos de ellos son infoproductos y bastantes de ellos son infraproductos, porque son poco menos Refrito. que claro. Refritos de otras cosas. De hecho, el otro día cayó en mis manos uno que había comprado un conocido que es un copia, traduce y pega de un curso de un americano. Tal cual. Fíjate. Palabra por palabra. Yo, yo sé, a ver, yo hablo inglés, para entenderme y pedir un whisky lo hablo, y el inglés técnico sí, pero en la conversación, sobre todo en el oído, me, me cuesta mucho. Yo con un alemán sí que me entiendo, pero con un americano no. ¿Vale? Pero, pero, y por eso no hago cursos en inglés, si no lo salí en inglés. Pero, chicos, que cojas un curso de. Me lo invento, porque tengo aquí el libro de Carnegie. Y que cojas, lo fusiles y lo pases por el traductor de Google, que encima es una puta mierda. Y que lo vendas. 149 euros. Para mí es engañar. Para Me mí es, que... es engañar a la gente. Totalmente. Una cosa es que esté todo inventado y otra cosa es que coges cortes claro. y pedras. Ya, ya, claro. claro. Yo puedo claro. coger tu curso. Yo Sabes que yo te compré un curso a ti. Sí. Yo puedo coger tu curso y coger partes de tu curso y moldear algo bajo mi experiencia y bajo mi prisma o bien mejorarlo o bien cambiarlo. Lo que tú hiciste. Uh -huh. Y darle un sentido diferente porque como tú dices, todo es inventado. Pero si yo cojo lo tuyo y me voy a una fotocopiadora, le cambio las fotos. Te digo por, por cambiarle algo. Sí, sí, sí. Y, y el orden de los capítulos. Y ya está. Sí, sí. Eso, eso es robar. No, no, total. To es robar. To totalmente. Robar, robar no solo es ir con una punta, punta de pistola, también es la propiedad intelectual. también hay que... claro. No, no, está, está claro. Pero bueno, es... A ver, que nosotros no nos creemos que nos conoce todo el mundo y fuera de este mundillo no nos conoce ni Dios. y Mira, ahí para todo el mundo cosa, y demás. Te voy a contar una cosa que es una conversación privada, pero bueno, que no, no tengo ningún problema en, en decirlo. Cuando sabes que el mundo del pádel, como todos los deportes, es un mundo que a veces es un poco convulso. Uh -huh. Yo me acuerdo que una de las veces el presidente de la Federación Española, con el que yo las he tenido de todos los colores, pero tengo amistad con él. Porque como yo me le digo las cosas a la cara, pues al final, bueno, pues que yo me cague en sus muelas, como se lo digo a la cara, pues no, no tengo problemas. ¿vale? Bueno, no tengo problemas, sí que he tenido problemas, pero bueno, ¿vale? eh, pues eh, un día me dijo, no, ah, porque estaba, no sé qué, bueno, que le dije, escucha, ni caso, pero ni puto caso. O sea que en realidad los que hablan de pádel son tres que uno trabaja de camarero, con todos mis respetos. Uh -huh. el otro se dedica a lo que se dedique y en sus ratos libres se mete en Twitter a poner gilipolleces o cosas reales, pero que son tres y que tú te vas a Twitter y que tienen dos likes y que tienen un retweet no. que no tiene ninguna trascendencia que los ah. 100.000 y los tres los 100.000 federados y los 3 millones de usuarios del pádel se la pela lo que diga fulanito, lo que diga menganito o lo que pasa en la federación española que le da igual? ¿Qué es lo que quiere irse a jugar y sacar su partido y ganarle a su cuñado? Que ya está, se ha acabado. Que no Efect va más allá. Efectivamente. Y aquí pasa igual. Aquí tú tienes gente con 60.000 seguidores en Twitter a los que yo les digo, Dios, puesto esto hace 10 horas, tienes dos retweets, un like y un comentario que es el tuyo. ¿a ¿Qué cojones quieren los 60.000 seguidores? ¿Mm? Así. Y, y, y claro, luego claro. me contesta y me dice es que me vas siguiendo por redes sociales ¿Eh? pues no, no te voy siguiendo pero cuando me sale y dices una pamplinada, pues te digo que eres un pamplin y es así ¿eh? como a Badolato, eh sales y dices que si gana el Madrid a Copa Europa, le das 100 euros a todo el mundo justo en ese momento yo estoy en Twitter porque soy del Madrid y estaba pendiente de la alineación, y cojo y le doy ¿eh? y cuando el Madrid mete el gol Vinicius y termina el partido le digo, escucha a mis 100 pavos no, es que era una broma. No, no, no eso no es una broma. Eso se dio claro, bueno. Claro, claro, es que a lo mejor ese día había que haberle echado un poquito más de sifón al whisky. <risa> y arriba Y claro, quedaste como que en al magro, que toreó tan mal que le pegaron fuego a la plaza. Es que no puede ser, tío. Me encanta. ¿Eh? Vas a, vas, yo creo que vas a dar tú de qué hablar ahí con tu estilo peculiar. <ríe> me encanta. Pues oye, José, vale, me llevamos aquí un montón. Hazme spam de valor y yo creo que ya despedimos, aunque ya creo que lo has dicho, pero si tienes algún proyecto en mente, alguna cosita de la que hablar, pues... No, básicamente. básicamente yo no quiero, es lo que siempre he dicho desde el principio, no quiero hacer lo que hace todo el mundo. Yo quiero dedicarme a mis clientes y eh, sacarle el máximo partido posible a sus productos, a sus empresas, a su forma de trabajar y a su a la comunicación de su empresa. ¿vale? No quiero enseñar a nadie porque no considero que yo tenga que a, que nadie tenga que aprender nada de mí porque no soy capaz de... Si no soy capaz de saber lo que sé yo, ¿cómo va a enseñarlo? ¿Vale? Creo que no, no, no, no tendría ningún sentido el que Está yo me pudiera claro. a enseñar nada. Sí que es cierto que he aprendido una cosa y es que los que tenemos, y digo tenemos porque me incluyo, el, el, el, el síndrome del impostor, uh -huh. somos los que seguro no somos impostores. Porque, <risa> si lo, porque si fuésemos impostores haríamos cualquier cosa y nos chuparía un huevo lo que dijera todo el mundo. Pero como tenemos un poco de vergüenza torera, pues sí que es verdad que dices, hostia tío, pero escucha cómo voy a hacer esto, si es que yo bueno. sí, si no, no, no, no, no, tío. Dinos, dinos otra vez tu página por si alguien no se ha enterado Yo y tal. Yo vine de la nada. Mi página es www.relaciontextual.com ¿vale? Muy bien. Ahí, perfecto. ¿Y en Twitter o lo que sea o no, nada, En, ¿no? Twitter, eh, en Twitter, tengo, eh, Twitter tengo el mío personal que en la mayoría del tiempo es pues como dicen los italianos si llueve puto gobierno y si no llueve puto gobierno, pues, pues para eso lo tengo y bueno, y tengo uno eh, ese que tal, sí que va de copy? cosas de, de copy, que es relación test A, porque la L no cabe, ¿vale? Ah, Entonces, relación test A eh, y en LinkedIn me podéis encontrar como José Nieto, o sea que, Perfecto. que es básicamente donde muevo, en Instagram no, nada, en Instagram ni en nada. TikTok, que no tengo yo cuerpo para bailar no, no. perfecto, pues oye, un placer José y espero seguir leyéndote, que estoy en tu neulete y me directo mucho, y nada ya iremos hablando eh, de muchas más cosas, ¿vale? cuando quieras ya lo sabes, pues nada un placer, un abrazo chao. fuerte hasta Bye. luego, adiós, chao, chao